Bien, eh, hoy se ha inaugurado efectivamente esta, esta feria Gran Canaria Accesible, eh, dada la afluencia de público pues estamos viendo que efectivamente hay mucha participación y yo quiero pues especialmente agradecer al presidente del Cabildo, ¿no? la apuesta que ha hecho por este proyecto de Gran Canaria Accesible y que esta feria es un... Un fruto más de todo el trabajo que estamos haciendo con las organizaciones, con los representantes de personas con discapacidad, con los ayuntamientos de la isla, con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en este sentido, pues vamos a seguir. ¿no? Esta feria hoy comienza, de acuerdo, pero hay un trabajo y mucho camino que recorrer.